Mi nombre es Miguel Felipe Mejía Chavarría, nací en Medellín, Antioquia, soy publicista, tengo 46 años, eh, hace poco estoy otra vez acá en la ciudad de la en, acá en Medellín viviendo. Vivía en una finca en las afueras de la ciudad. Y estoy acá para contarles una historia que me pasó a mí y que mucha gente me dice que la cuente porque les gusta a mí lo que me pasó hoy. Y sí, sé no sé. Entonces, eh, qué decirles al respecto, pero tengo una buena historia para contarles eh, llevo cuatro meses acá en la ciudad estuve los últimos cinco años de mi vida viviendo las afuera de la ciudad en un corregimiento que se llama Santa Elena, Antioquia decidí irme a vivir allá después de separarme por qué Santa Elena? Porque en algún momento de mi vida tuve un, una vicisitud muy grande y escogí ese lugar porque era como un lugar idóneo para pensar, estar tranquilo y, y sacar adelante el problema que tenía en esos momentos. Les voy a contar qué me pasó en el año 99, estando acá en la ciudad de Medellín, compartiendo con mis amigos un 22 de diciembre, fin de milenio. Estábamos viendo una final, estábamos viendo la final del rentado colombiano ese día en una tienda del barrio. Y hubo una balacera, y me tocaron dos tiros a mí y quedé cuadraple. Qué locura. Cambió mi vida totalmente. Eh, todos mis planes se fueron al piso. Es un momento muy, muy berraco, muy duro. Gracias a Dios lo saqué adelante, pude con mucho esfuerzo sacar ese problema adelante de vamos.